Este ejercicio tiene tres factores. vemos, vemos que pase al lado derecho a dividirle al cero. Este es que es de ambas inecuaciones o desigualdades pues en un solo gráfico. Cuando el mayor entero de un número X es mayor que otro número entero A, el teorema nos permite anular los corchetes del máximo entero, colocando cada uno de los puntos críticos de menor a mayor de izquierda a derecha, incluyendo el menos. Vemos claramente que el intervalo amarillo se intersecta con el gusto en, en el, el intervalo de vía. vía. Para hacerlos lo más claro y didáctico posible. En esta serie de videos estamos explicando cómo resolver inecuaciones con máximo entero y con valor absoluto. Esta vez vamos a ver el ejercicio número 19 de la siguiente manera. Este ejercicio tiene tres factores. Ahí vemos que tiene un primer factor que tiene solamente un máximo entero y una constante. Luego una raíz cuadrada y una cuadrática. Esa raíz cuadrada es un número positivo, una constante positiva, un número cuadrático y encima tienes un valor absoluto lo que me deja ver lo siguiente que todo un número elevado al cuadrado es siempre mayor o igual que 0 y si le sumamos una constante 2 en cada lado ahora será mayor que 0 estrictamente mayor que 0 o sea nunca se hace 0 con lo cual me va a servir para poder deshacerme de ese factor es decir que pasé al lado derecho a dividirle al 0 a ese 0 que tenemos ahí al lado derecho de la desigualdad Toda la inecuación entonces se reduce solo a resolver ese par de factores que aparecen allí. Entonces anulando la raíz cuadrada nos quedaremos con mayor entero de x menos 2 y el otro factor x al cuadrado menos 4x más 3, tal como aparece ahí abajo. Cuando el producto de dos cantidades es mayor que cero, cuando el primero es mayor que cero y el segundo también sería mayor que cero, es decir, el primero es positivo y el otro también es positivo, porque he sabido que más por más es más, es decir, mayor que cero. Pero no es la única posibilidad, también está la posibilidad de que ambas sean menos por menos, que el primero sea menor que cero y que el segundo también sea menor que cero. Entonces estamos contemplando dos casos, uno en el que ambos son positivos y el otro en el que ambos son negativos. Entonces en el caso 1 tenemos el factor mayor entero de x menos 2 mayor que 0 y el factor cuadrático de x al cuadrado menos 4x más 3 mayor que 0. Además tendríamos el caso 2 en el que aparecen los mismos factores pero esta vez menores que 0 cada uno de ellos. Este símbolo de conjunción servirá para intersectar ambas soluciones, las de ambas inecuaciones o desigualdades en un solo gráfico. Al igual que con el caso 1.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 Vemos entonces que el número entero a es 2 y así nos queda x mayor que 2. La segunda desigualdad es una desigualdad cuadrática la cual se resuelve factorizando con el método de aspa simple, luego igualando a cero cada uno de los factores y siguiendo el método de los puntos críticos. X mayor que 2 me lleva a hacer un gráfico del intervalo de 2 a más infinito. Y los puntos críticos x igual 1 y x igual 3 me llevan a este gráfico de tres intervalos con signos intercalados. Como la cuadrática acá dice ser mayor que 0, entonces marcamos los intervalos con el signo más. Para intersectar estos intervalos empezamos colocando cada uno de los puntos críticos de menor a mayor de izquierda a derecha, incluyendo el menos infinito y el más infinito en los extremos. Entonces representamos al intervalo de 2 a más infinito abierto en 2. Y luego el intervalo de la derecha, que está conformado por menos infinito hasta 1, abierto en 1, va del 1 a la izquierda, como pueden ver allí. Y el intervalo que va desde 3 a más infinito, abierto en 3. Entonces levantamos un segmento vertical sobre el punto 3 y nos dirigimos hacia la derecha porque hacia allí es donde está el más infinito. Vemos entonces que el intervalo de color blanco intersecta el de color rojo en el intervalo que va desde 3 hasta más infinito, abierto en 3. Entonces resumiendo, el caso 1 contenía dos inecuaciones que produjeron dos intervalos, los cuales al intersectar colores pudimos obtener como resultado el intervalo abierto 3, más infinito. Un procedimiento totalmente similar haremos para el caso número 2. En la primera inecuación, mayor entero de x menos 2 menor que 0 se convierte en mayor entero de x menor que 2. Y entonces ahí podemos aplicar el teorema 7 para poder deshacernos del operador de máximo entero. Los corchetes de la x desaparecen, así que quedaría x menor que a, donde a es igual a 2, o sea, x menor que 2. Ahora, para la cuadrática menor que 0, pues de igual manera se factoriza, método de aspa simple, se iguala a 0 cada uno de los factores, luego se forman los intervalos con signos intercalados. En los signos más menos más observamos que la es igual a de menor que cero y por ende debemos de pintar la parte del intervalo con signo negativo y le damos color rojo todo eso es debido al método de puntos críticos para inecuaciones cuadráticas como esta con respecto a la primera desigualdad después de aplicar el teorema 7 al tener x menor que 2 obtuvimos el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 y los x menores que 2 van a la izquierda entonces va de menos infinito a 2 pintamos este intervalo con color amarillo y luego tendremos que intersectarlo con el de color rojo bueno vamos a intersectar estos dos intervalos el amarillo y el rojo y vamos a obtener lo siguiente Vemos claramente que el intervalo amarillo se intersecta con el intervalo rojo justo en el intervalo abierto 1,2 abierto en ambos lados. La vista panorámica de todo el desarrollo nos queda entonces así. Ahora para el conjunto solución final, tenemos que reunir lo obtenido en los casos 1 y 2. Caso 1, S1. Caso 2, S2. S1 es el intervalo de 3 a infinito. S2 es el intervalo de 1 a 2. La reunión se hace en una sola recta, colocando cada uno de los extremos que vemos aquí. En este caso es 1, 2 y 3, incluyendo el más infinito. Graficamos el intervalo de 3 a más infinito. Y graficamos el intervalo abierto 1,2, abierto en ambos lados. Vemos que son dos intervalos disjuntos, así que no hay una forma más compacta de expresarlo. Finalmente podemos concluir que el conjunto solución es el intervalo abierto 1,2 reunido con el intervalo abierto 3, más infinito. Espero que esto te dé una buena idea de lo que realmente hay que considerar para resolver inecuaciones o desigualdades como esta. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbela en los comentarios. Y también puedes ver mis otros videos hablando de cómo resolver inecuaciones con máximo entero, mayor entero o valor absoluto. Me he esforzado bastante para hacerlos lo más claro y didáctico posible. Mientras tanto espero que este tema te brinde tanta satisfacción como a mí porque sinceramente ha sido mi obsesión en los últimos cinco días. lo más claro y didáctico posible.